A ver, aparte de que ayer, esto todo fuera de rol, ¿eh? Ayer eh, una mafia nos quitó las armas por la noche, fuera de stream y todo el rollo, o sea, no tengo armas. Hoy tenemos una cosa preparada, ¿vale? Tenemos una cosita preparada. Lo que tenemos preparado, ¿qué es? Os explico. Tenemos preparados... O sea, yo voy enmascarado en el rol, ¿vale? Voy a cambiar la voz porque hemos dicho a Jamil que le vamos a dar un cargamento de drogas. ¿Vale? Para que Jamil Hable con el jefe. De nuestra pequeña banda, no es una mafia, ¿vale? Y repartas las drogas ¿Ok? Así que vamos a hacer ese rol, por así decirlo uh. Hola Ahora te veo What? Estabas tardando a a persona, ¿no? Sí, es que me, me he ahogado Vale, monta Voy a llevarte a la isla Vamos para allá, hay que recoger la mercancía Tú, qué mal van las motos, ¿no? Te patrocina Joma, me patrocina el equipo. Y mi equipo tiene de patrocinio Joma. A mí, directamente no. Indirectamente, pues sí. Mira el ¿Dónde está la isla? Yo no veo ninguna isla. ¿Son estas de aquí? ¡Dios! No tiene gasolina, eh, yo te aviso. Creo, creo que tengo un bidón, no te preocupes. Yo ahora okay. ve, yo por petróleo no te preocupes. Tengo todo lo que quieras. Hostia, no podíamos elegir otra día. Hoy está el mar muy revuelto, eh. Sí, es eh, bandera roja, lo he visto. ¿Verdad? Mejor, menos gente de no los Sí, equipo estás? Eh, se llama Sabats. Si pones exclamación Equipo, te sale, bro. Me estoy mojando el culo aquí, eh. Bueno, lo siento, amigo. Es que, es que no me daba de momento para comprar una lancha de narcotraficante. Así 10 gramos comprado. menos. He comprado la lancha esta, la foto de agua esta, se ale barata. Y así nos camuflamos más rápido. Un bomboncito. Vamos, rum. rum. ¡Me tengo que comprar una moto ¿Tú de agua! Lleva máscara porque no confía en mí, ¿verdad? Tómatelo como quieras. Soy poco hablador. Vale, yo es que le abro hasta las piedras, ¿vale? Tú no te preocupes. Tú si ves que yo abro mucho me dice pues cállate ya que verás tú que al final no tienes ni mujeres ni camello! Y yo me asusto, ¿vale? Yo soy de fácil asustar. <risa> tú tienes que saber que si faltas a la mafia o a la banda en este caso mueres No, no, te lo juro, Primo, que aquí Hamid el Sabio es el mejor. Este no, no traiciona a nadie. ¡Guau, qué guapo! ¡Guau, mira, un de Y si vendes la mercancía por tu cuenta, te matamos a ti y también a tu familia. Vale, vale, no hay problema. ¿El camello significa familia también? Sí, por supuesto. Vale, vale, vale. Entonces no, que yo mis camellos los quiero mucho, ¿eh? <ríe> Puto jamil, tío. ¿Gasolina? Intenta hablarme ahora, por favor, que a mí sí... Si... Me han entaponado los oídos ¿Por No, no, es normal, modo normal Ya no te pido más Vale, vale ¿Sabes dónde está la isla? Pues sí, pero joder, eh, próxima vez es eh, Una isla más cercana, ¿eh? Joder. Ahí Me tenemos la no mercancía Para que no vaya vale, nadie vale. Bueno, para... Ah, vale, vale, claro, sitio secreto Entiendo, entiendo Claro un poco bugueado esta zona, ¿no? Puedo señalar en el coche. Rápido, que en 20 minutos tengo una familia que destrozar. Vale, vale, no problema. ¿Hace mucho que te dedicas a las drogas? No, en Marrakech sí, en Marrakech yo me dedicaba a las drogas desde los 12 años. Pero aquí en ciudad, yo autobusero y aquí no gano casi dinero, ¿sabes? Y digo, no, no, no, no necesito, necesito algo. Tú me va a pagar con dinero o con un coche guapo yo un coche guapo también conformo sabes vayamos ahora a hablar del plan puedes comprobar tu alt... que que tú vayas bien de vos y esas cosas porque es que casi sí. no te escucho sabes me papás a bueno, este sitio es muy secreto ¿eh? Ya hemos llegado. Eh, eh ahora, espera, voy, ahora ya fuera de rol, eh. Esto es fuera de rol. Creo que no se escucha mucho. Entonces Pero eso tienes que subir en el OBS el juego. A lo BS, a la OBS, métete en el OBS. El juego va bien todo. Si tú me oyes bien, el juego va bien. Pero ¿Dónde está GTA Online? ¿Dónde están los ajustes de GTA Online? Es eso lo que estás tocando. Pero es que el problema tuyo es del OBS. Tienes que ir al OBS, OBS? y subir el juego. Vale, vale, vale. Tienes que tener al mismo nivel que tu voz. Que vale, eso me vale, pasaba vale. a mí los primeros días. Perfecto, vale. Se ha pasado el rol un poquito, chicos. Nada no, de broma, pero ahora volvemos. A ver qué puedo decirle que es la droga, ¿eh? A ver, habla ahora. Hola. ¿Hola? ¿Me escucháis en el directo? ¿Me escucháis, chicos? ¿Lo escucháis bien? ¿O lo subo un poquito más? Espera, te digo yo. ¿Lo escucháis bien? ¿O lo subo un poquito, subo un poquito más? más? Ahora... Guapo, pues ya está arreglado. Joder, es que sabes tú, yo creo sí, que perfecto. era, era, era, era por, el, por el agua del mar y esas cosas, y la gente no, eh. Sí, sí, no, las olas interfieren un poquito. Ua, vale. vale, ven por aquí. Voy, voy, voy contigo. Hostia, me está la... debajo de este flotador. Nadie va vale. a buscar ahí dentro nunca. Vale, vale, voy a buscar. Un momento, de algo así... está, Ya Uy, he roto el castillo ¿Qué le pasa a Pedro ahora? Jamil... Muy bien. Ahora que tienen la mercancía... Uah, sí, ya la tengo aquí en la mochila. Te voy a explicar lo que tienes que hacer. Vale, vale, dime. Paso 1. Si alguien te pregunta sobre la mercancía o sobre nuestra identidad, no sabes nada. Vale. Paso 2. Si me entero que cuentas algo, un chivatazo, cualquier nombre, cualquier cara, que fumo tabaco, aunque sea, te asesino. Vale, vale. Tercer paso. Me llevarás al punto inicial, donde está mi coche, y tú irás hacia el puerto. Vale. ¿El puerto cuál? ¿El, el, el puerto de la izquierda del oeste de la ciudad? Eso es, el del oeste. Vale, vale. Puerto central. Allí vale. estará esperándome mi jefe. Y tendrá un regalo para ti, para que hagas bien tu trabajo, y aparte, le da la mercancía y la empiezas a mover. Vale, vale. Perfecto. Vale. De acuerdo, pues vamos a punto de entrega. Vale, vale, vale. Perfecto. Y cualquier tipo de problema no nos busques, te encontramos nosotros a ti. Vale, vale. Joder, yo estoy cagado de miedo, eh. Oh, joder. Este, oh. Se me está metiendo la arena en las chanclas, ¿eh? entre dedo y dedo. ¿Puedo arrancar o no puedo arrancar? Perdona, eh, creo que el moto no funciona. eh Espera. Hostia, yo la he liado aquí. ¿Por qué? Empujamos, empujamos. Tira con fuerza. Ese no te que viene de Marrakech. A ver, no puedo correr. Joder, o qué? Empuja, empuja. ¡Oh! Oh, uh, me he dado la vuelta entera. Estoy demasiado fuerte, lo siento. No pasa nada. Esto Estas de meter es palizas me Estas pone un culo los fuertes. ¿Eh? No, no, aún no pilla agua. Hostia puta, tío. Esto va a estar chulo. ¡Ah! Muchas gracias por el juego, del Light. ¡Ay, coño! ¡No puedo! No deberíamos de haber aparcado ahí, pero bueno. ¡Oh! Hostia, tú fuerte, ¿eh? de verdad. ¡Oh! No tengo una idea. A lo mejor te asustas, pero aparta un momento. Vale, vale. Creo que ya está tocando agua ahora mismo, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Era un cabezazo. Tengo la cabeza muy dura. Voy a ver si así lo puedo hacer. Vale, vale, vale. Conduce tú. A mí no me gusta mancharme las manos. No te preocupes, para eso está Jamie del sabio. <risa> Pégale con el bate que va que va ha aquí haciendo el rol bien. Ah, yo no puedo marcar. ¿Tienes cualquier duda? Uh, no, no, me ha quedado claro. Vamos a repasar puntos. Yo cojo te dejo ahora en donde te he recogido. Y con Bien. mi lancha voy al puerto oeste. Día de la ciudad y habrá tu, estará tu jefe. Eso es. Vale, y ahí yo tengo que montarme en el coche sin hacer preguntas, ¿no? Exactamente. Vale, y él padre. tendrá un regalo para ti, por pertenecer a esta compañía pero tú tienes que debernos compromiso y trabajo. Pues sin problema, amigo, no hay problema. El Jami del Sabio siempre, siempre ¿No es de ti. No lo sé, bro. ¿verdad? Ah, un circuito de motos, que habrán puesto para una carrera o algo. Pues muy tú, bien, eso no sé, me gusta. Tú eres albanés o algo de eso, ¿verdad? Porque tú muy fuerte. No, no, yo soy de Albacete. ¿Cuántilla de, de Albacete? Pues Alba Ahí tengo yo un primo, Ahmed. Ese también buena, no sé si conoce. Posiblemente, he trabajado con muchos. Oh, claro, se nota tu vestido de Emporio Armani. Qué flipa eso. Hamid <risa> <risa> es el mejor, tío, chicos. Lo vuelvo a repetir. Si no le seguís, os recomiendo que os paséis por su Twitch. Pedrico barra 23, que está empezando y tal en Twitch. Tío, os recomiendo que le, de le dejes... Le dejéis un follow, coño. Le deis un follow a ver, Pedrico. Tú te pajeas mucho por eso esta fuerte, tío, hombre. <risa> Yo soy el rollo ser motorista. El motor, perdón. Así me gusta la Eso no es sé lo que tenéis que hacer, tío. Hay que apoyar a todos, tío. A mí me da igual tener dos espectadores, un espectador. Tenéis que ayudar más a la gente nueva, ¿sabéis lo que les quiero decir? Para que les guste el rollo de Twitch y se vaya metiendo más. Tenéis que dar apoyo para eso. Mm -hmm. te da bien la moto, ¿eh? Esto tira, esto tira millas. Esto me, me a mí me costó o dos cabellos y una mujer de mi aren Ahora tengo tres solo. Pero no problemas, ¿sabes? Porque mujeres eh, tengo muchas. Yo muy atractivo. mujeres Vuelven loca. Yo tengo tres. Antes tenía cuatro, pero para la lancha. y ¿Cómo se llaman? Tengo una que se llama Fátima, <risa> no sabía. otra que se llama Naxbe, y ya tengo una española que me gustó mucho, muy sexy, que se llama, eh, no me acuerdo cómo se, ah, Claudia, Claudia es verdad, Claudia. siempre, siempre confundo. ¿Tú sabes cuando yo orgasmo ya no sé ni con qué mujer estoy? Digo <risa> un nombres. ¿Y con el camello? ¿Qué pasa con mi camello? ¿Cómo es tu relación con él? Es una redacción muy estrecha, pero sin nada sexual. ¿Sabes? Ah. Es buen camello. el en joroba tiene, tiene tres jorobas: dos tres. para almacenar su agua y la otra para la mercancía. Ese buen camello. Si quieres, yo te regalaré un camello porque tú ayudas a mí, el sabio. Ah, yo voy bien, yo voy bien con mi coche. Te veo, te veo que tú vas mamadísimo de la muerte. ¿Ueh? ¿Nos quedamos sin gasolina? No, porque el tom, -tom este que me he comprado se queda a veces sin cobertura y necesito ver, eh, ver bien la ruta. Ah, vale, vale, sin problema. Es, es si es nadie te puede indicar ruta. igualmente. Sí, indícame. Hostia, qué barco transatlántico? Guapísimo. A lo mejor algún día puedes subir. Pues sí, yo, yo me vine en Patera, y mucho mucho problema con transatlántico. Debería de haber Atlánta venido en moto. No no no no no, hoy la moto la compré aquí. Yo vine en Patera. Y la moto la he pillado aquí para para tu trabajo. Perfecto. Se te nota involucrado, eso es lo que queremos. Si no, le puedo rajar las pelotas a tu camello No, por favor, camello buena, buen, buen animal, eh Allá a la izquierda Bien. está mi coche ¿A la izquierda? Vale Vamos para allá Vale, sí, lo veo, lo veo Hostia, eso Espera, espera Me he puesto nerviosa, eso es un Dodge Challenger ¿Eh? Flipa hay que mostrar el dinero Bueno Espero que hayas entendido el trabajo Pues bueno, sin problema amigo Pero juro ¿Vale? que yo voy ahora al lado izquierdo de la ciudad al muelle Al oeste y me monto y no hago ni una pregunta Así me gusta Lo bueno, veremos sí. pronto Por supuesto, cuando lo necesite Vale, perfecto Ya hemos acabado el rol de mafioso Ahora tenemos que quitarnos la mascarita Vamos a ir por nuestra. Nos habla. <risa> nuestra ropa de motero. Pues todo por ti, ya, Hacemos lo que sea. Y por la droga siempre. Guapare. Bueno, vale. Y yo ya hablaré con gente para ver si podemos eh, hacer más, más eh, contrabando así. Porque esto es dinero fácil, ¿sabes? Claro. Mm, vale, de acuerdo. Pero tiene eh. la mercancía, ¿no? Bueno, sí, espera, espera. Oye, oye, oye. oye. Eh. <risa> ¿Estáis traficando en Está el hospital? En el... No, no, estamos hablando. No trafico. No hay negocio. Yo, yo quiero hablar sobre ese Supra. Me aparco por ahí al lado, ¿vale? Eh, bien, va, ese fuera de rol ahora, ese va a venir a ver. Ese administrador, un jefe o algo de eso, ¿eh? te van a untar, Jamil, corre Tiene los papeles del Supra ¿Tiene esto en regla? Pues bueno, Creo que sí, voy Espera, y tengo que meterme en la radio Ruido, métete en radio Joder, se escucha doble entonces, tío ¿Qué pasa? Pues que… Pues que el super, ¡Uy, Lusito! ¡Oh, oh, oh, oh tío! Es que se me van los músculos para los lados, tío. Vale, uh, ¿qué pasa? Escúchame, Pedro, fuera de rol ahora. Eh, ese, ese yo creo que es los administradores, y te ha visto con el Supra y es como que ¿dónde lo has sacado?, ¿sabes? y Si no has, si no has pagado. Sí, ¿verdad? Es, mm, te va a cacharrar al directo, seguro. <risa> Porque se va a poner aquí a rayarnos del tema del coche. Okay. No, pero tú le dices… Me la ha dado tal, ya está. Tenemos que hablar de... ¿Qué pasa, sobra. Ah, ¿cuánto pides por él? Bueno, oh, no, no, amigo. amigo yo amigo, yo, yo acabo, de... acabo de hacer un par de trabajitos y vengo de Marrakech. Se lo he pedido ya tres veces. ¿Cuánto le ha costado? Todo el mundo lo quiere. Eh, te, te comento. Bueno, como ves, tengo un GTR y tal, pero me interesa mucho comprarme uno de estos. Lo que pasa es sí. que como sabes... Sí, sí, escuchar, pues sí, cuestión de dinero. ¿no? Entonces, ¿sabéis de dónde puedo hacer un trabajito así? Que, wow. que, que, no, que no tenga que pasar por Hacienda, vamos. Ya, ya, ya, ya lo, lo sé, lo pero, sé, pero eso, eso es un poco difícil, saber sabe, eh, Mira, vamos a hacer eh, mira, una Vamos cosa, a hacer un número, número de teléfono. ¿Vale? Vale. Y si yo puedo hablar con alguno, eh, ya te diré algo por ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Me parece o, bien. Apunta a mi número de teléfono. Te lo digo. Vale. ¿557? Espera, espera. No problema. <risa> me encanta cómo habla Pedro, tío. No tiene modulador de voz. ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta dinero, cuesta Cuando dinero. Tú me digas, ¿eh? ¿Cuesta 20 euros, creo? 10 euros. Hostia, la que está liando. Dime, dímelo. Vale, ¿557? Cinco, cinco, díselo, díselo. ¿Me oye? Sí, sí, dice. Está apuntando, díselo. Díselo. Vale, no. 557-1 Que se ve que no puede hacer dos cosas a la vez. 2998. Es, que es que no, no se no, no se puede hablar mientras apunta. No, no. No, no. Te no, no, no, no. no hay problema. Vale, te he escrito. Vale, ¿y cómo te, cómo te llama? De, llámame D. ¿D? Sí. Vale, yo te llamo de Yo aquí, Hamid el sabio, para lo que te haga falta. Hamid, ¿no? Pues sí. Oye, me, me gusta mucho vuestro outfit… Ay, ay. Me gusta ah, vuestro ese. outfit de infiel. Muy chulo, ¿eh? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo infiel? Cómo? <risa> pues claro, porque si tú no es musulmán, tú para mí infiel, ¿sabes? Pero ah. no problema. Si me hace así… Un baile así como tipo. Tipo de rezar a la meca, pues no problema, ¿vale? A ver, rezar a la meca. Es este. Es este es el de rezar a la meca, ¿vale? No, no, ah, no sé. But, dame no, energía. No sé si es así. ¿Qué pasa? Oh. Aquí? Oye, oye, oye, oye. No, cero agresividad, por favor. Ay, ay, ay. Me empujo, no me metas un puñetazo más. A ver, a ver, así. Ay, Lo... Así, muy bien. Ese... Qué buena gente, joder. Es de buena gente. ¿Lo, ¿Lo estoy haciendo bien? No, no, sé, no sé muy bien cómo se ¿Es hace. Así? No, no, está no, perfecto no. porque está perfecto. veis, Coge energía de Alá y te la traes a la ¡Ay! tierra. ¡Uf! Un momento, por favor. ¿Qué es lo que está pasando ¡Uf! aquí con mi amigo? ¡Ay! ¡Ay, va! Chicos, chicos, relajados. ¡Ah! Guau, que cámaras, a mi amigo no cámaras. me pegues, joder, eh. No, no, ahora no, ahora no, ahora. No, ¿y tú por qué pegas a mis amigos? Es que son locaciones, eh, eh, brincao. Los amigos de Hamid son mis amigos, eh. Guau, tú dile, Para de aquí. Dile, eh. de, dile. Scarface sí parece un. Eh, ¡Corre, palo. corre! ¡Tira para allá! ¡Que te tiro, oh. Oh. ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo? cómo? ¿Qué haces apuñalando a Hamid? ¿Cómo la apuñalas? Es el sabio. Hijo de puta. Por todo el suelo. Jamil, toma una ambulancia. No, no, Jamil. Estoy bien, estoy bien. Nadie puede con Jamil el sabio. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Hay un muerto. Vámonos, de aquí, vámonos, de aquí. No, no, no, madre mía. Y manda a Report, no Tú Jamil. Tú sabes las animaciones compartidas, ¿no? Pero estoy haciendo con él. Con él. Y ¿Sí? este se ha puesto ahora el el de la capucha, y me ha pedido a pegar. Entonces le he pegado una puñalada y me han matado con la pistola. Me han apuñalado a Jamil. A ver, es ha... que ¿has apuñalado en zona segura? Me tío. Ha, apuñalado. ha apuñalado, escúchame. claro, porque tú has pegado en zona segura? ¿Pero Mira, quién aquí? es el primero que ha sacado amigo. una navaja y... Este de aquí, el de blanco. Yo, no, pero porque él me ha pegado <ríe> a mí. <ríe> no, no, no, no. no, lo no. El esperad, de blanco. Espera, por favor, déjame hablar. Yo aquí voy a decir de verdad. Ha venido Scarface y nosotros estamos aquí hablando, estamos rezando a la mica, cogiendo la energía de Alea para traer la karma. No, espera, no te enrolles tanto, minguitos. Estábamos aquí roleando tranquilamente un ratillo, todo bien. Ha llegado este, ha empezado a hacer cosas, le han dicho vale, esto que claro. sí se puede ir, ha cogido el pavo, le ha pegado un puño, eh, este de aquí ha sacado la navaja y cuchilla eh, ha cuchillado a mi compañero. Vueltas, he sacado yo un bate, ha empezado a dar vueltas y de repente apuñalo a este, sacado la pistola y le matado. Ahora hablo yo, admin. Yo le he hecho solo lo de animaciones compartidas. Vaya, vale, con, con el de rock. ¿Rock no motorista? He hecho. Como con el de motorista. Entonces, él se ha puesto a recibo sabiendo que era una animación compartida. Me ha pegado ¿Cómo? un puñetazo, entonces yo le he pegado la cuchillada. Da igual ah, que sea tía. una animación compartida. Tú me has pegado, claro. Ver, o sea, es sí, el no. rol. Es que, es que dentro del rol se puede mosquear, obviamente. Es una animación claro, compartida. Y, claro, yo me estaba enfadando en el rol. Y, y no obstante, a mí no me ha salido nada de, de animación compartida. No, pero igualmente cual, que es un puñetazo, tío. O sea, es igual que, que sea ese, sí, ese, claro. He seguido con el rol. Yo lo que he dicho es: oye, ¿por qué pegas a mi amigo? Eh, tal, tal, tal, tal. Nos hemos puesto así y lo que ha pasado es que me ha noqueado. En pocas palabras, este tío aquí no pintaba nada. Ya ha venido aquí a, a molestar. Scarface, fuera. Y le mete una puñalada al morito y ya, pues le he matado yo. Y ha mandado el report, pero. Exagerado, es que. Encerrarse es que sea... segura, saca la navaja y digo, joder, tío. Estamos aquí hablando de negocios, ya ha venido este a molestar. De negocios legales. Sobre Tritas. Claro, yo no, problema, ¿eh? De verdad, mira, vamos a dejar cosas aquí, de verdad. Ha sido, yo creo, una confusión, ¿vale? Entonces, no, problema aquí el jefe Jafaso va a hablar y todos nos callamos, ¿vale? Habla admin. Vale, te he puesto un warm, ¿vale? Perfecto. No te voy a meter a la cárcel, pues por lo menos... Nada, no, no hace falta, de amiguitos, sí. Y... Eh, Robert, Robert, Robert, quédate. ¡Respeta los rangos! ¡Respeta los rangos! Ahí está. <risa> vale, pues... Mm, eh, vente lo de aquí lo que queráis Bien. Ay, madre mía. Vaya líos. Sí, es que se lo pintaban aquí, tío. No sé ah, qué hacía conversando ni ha saludado, estaba, eh. Est estaba todo genial, tío. Me estaba pasando muy bien. Sí, la es verdad. Estábamos rolando el dibujo ¿eh? y el tocador A molestar. Llego aquí, en Flamengo al lado, digo ¿qué están haciendo esos tres? Y escucho no sé qué <risa> <cada día. risa> Y digo no puede ser no, verdad. Yo <risa> estoy en el puto hospital traficando. No, yo, no, yo no escucho nada, nada eh. de eso, eh. Aquí nadie sospecha a nadie, tío. nada, ¿sabes? Es el mejor punto. No, no yo, yo no tengo una pistola, no, vosotros no nada, habéis visto no. Nada. No, no, no, no, nada. Nada, nada, nada. Era nada. Nada, <risa> nada. muy grande, bro. En serio. Está bien, está bien ah, nuevo, me, me mola, me mola el juego que he matado, te lo juro. ¿eh? Claro, claro, a ver, es la idea, ¿no? O sea. Claro, claro, sí, es lo que estaba diciendo. Ese pues que viene aquí chico... a pegarme sin hablar, pues no ah, tiene gracia ya. Claro, claro. Ahora mismo estamos fuera de rol. Vale, Inc incluso hubiese directo. estado bien. Si no sacaba la navaja. No, claro, si lo hubiese sacado la navaja hubiese estado incluso divertido. Con claro, el bate tío, a puños o cualquier cosita que claro. con puños nos pueden matar. O sea, nos noqueamos y ya... pero… Te noqueas, claro, como a mí me ha noqueado y ya está. No, Yo, ahí, claro. no, no, no. A mí me ha noqueado. Me ha pegado un puñetato. Me ha, me, me ha noqueado. O ha sacado la navaja y me ha rajado, pero yo, raja, yo raja. Sigo, he, he sido noqueado. Entonces, no, pero... a, ti, a ti te ha rajado, pero por suerte no te ha matado. porque pues La navaja sí. quita 80 y seguramente… Ah, vale, 100. vale, vale. Yo es que yo, ya te digo, llevamos un par de días, yo llevo un par de días, eh, con, el, con el rollo, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas que se me escapan. Como, como por ejemplo eso, ¿no? No sabía que había sido con la navaja. nada no, está bastante bien, ¿eh? Si llevas un par de días, vamos a ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo todo? Ay, hey, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ay, Ponte la sí, ropa. bien? Ponte la ropa bien. ¿Qué ropa? La mía, ¿cuál va a ser? Ah, la de Full Pana. Claro. Buenísimo. ¿Gilipollas? Ponte la ropa. Espera, voy a seguir rezando. Oh, la hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Que estés rezando la meca? No, no, ahora sí. Ahora, tú quieres que reza la meca, yo te rezo la meca. Espera. Yo soy infiel, yo no fumo. Eh, yo no fumo, yo no rezo. Hostia, <risa> ¿quién eres? Al suelo, ¿Qué te pasa a la suelo. Cogemos Ay, energía de ala, la traemos Ay, a Karma. ¡Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la! calvito? Calvo. Cal calvo. ¡Ay! Acaba de llegar, ¿no parece? S espera, espera, que espérate, yo. Espérate, que rezo a la meca yo. Sí, sí, sí. rezale, rezale a la meca. A ver, a ver cómo lo haces, bro. Pero tú sabes. ¡Hostia! ¡Hostia! hostia ¡Uy! Está, espérate, espérate. Está, ¿está saliendo. rezo. ¿Eh? Perdón, perdón. Que es que estoy. Estaba calentando. ¿Sí? Cuidado, cuidado. Wow. Ahora, tí, tí ah, no, sí, no, sí, no. uh, tío… Perdón, perdón, perdón. Así, así, así. La pose yoga de coger energía, claro. Cuidado no me des por culete, ¿verdad? eh, tío. No, no jodes, qué bueno, vergüenza de, el depende pentáculo si me lo que estamos montando. No conozco opción. ¡Por fa! Ahí en el GTR tengo un maletero muy grande. Ah. Oh. ¿Ah? ¿Eh Pero que no me de. Madre mía. Madre mía. Madre mía… Madre mía… Paca, que te doy… ¿Qué os pasa en el brazo? Se os queda como muy… Sí, eh… Toma. Tengo que ir a, a Toma. Toma Todo rica. Eh, picado, eh… D. Sí, la verdad un que segundo. sí. Ya fuera. En un momento, por fin. vete ¿Estás ¿Eh? bien, amigo? Ah, sí, sí, señor. Muchas gracias. Poner un mojo, de, un de allí has apartado <risa> Estás flotando Espérate, apóyate en mi culo Ya está, apoyado Es veía aquí un poco un poco Mi moto, espérate la voy a colocar mejor más cerquita Ahí, porque si no luego como venga un tío y me intente quitar. Mira, por ejemplo, ese está murralete. Pues no. No. Entonces estás ahí o no. Pues nada, fumamos con Enzo. Hasta que vuelva. Ah no sé, tú me has dicho que yo le pregunte. Oye, me voy a leer el es que no A ver, ah, no. no quiero responder. ¿Cómo te lo está pensando? Ni confirmo ni desmiento. Pero... <risa> <Pero>, ¡Qué ratón! <risa> ¡Pero qué diablo, Mayo! Escúchame, ¿quién me mete la puta reputación de mierda esa que había? Métele un tiro, Irene, toma. Espera, te dejo la pistola. ¿A quién? ¿A quién? ¿A los Takio, cojones? Sí, ¿no? A ver, más que le meto un puño por el culo. ¿Cómo? <risa> no, no, mete menos. ¿Qué? Agáchate. Eh, va, vale, amigo, Hamid. No, tú Estás no, él. No, te, te te dime di mi número, Hamid. Sí, dime, dime tu número. Desde bueno, ahí, de ahí también va bien. Dame un segundo, porque no… lo. ¡Oh! Ahí lo tengo. No lo tengo en el culo. Vale, atento, eh. Fistano. Sí. 600 0 <risa> Hombre, tío, Matiu, qué gripollas. 6 4 0 0 824 sin sí, guión, guión. No, ¿no? no con, con guión, eh, después de 0 a 0. 6, 600, ¿qué más? Guión 8244. ¿Sí? Oye, Ahmed. Tenía un bebé, 8244. saldito. Ahí, ahí. Vale. ¿Qué has dicho? Ahmed. What, dime. espera. Yo ya, te te ya he colgado, a... te he colgado, sin querer. Ahí está, no problema. Listo, listo. Bueno, ese es Hamid, un placer. Igualmente igualmente de y ya te digo ya tengo te el número de teléfono y cuando yo pueda vender súper porque me encanta que que se llame cabello, D, tío. Hay uno que se llama R, R también. Hablamos, ¿no? ¿vale? Vale, perfecto, tío. Y ya sabes, cuando quiera algo de la ciudad. ¡guay, ¡Qué guapo! Ese ta, ta guay, ta guay. Ese, ese gesto ahí aquí en Marrakech es puñetazo en el hombro, ¿eh? si lo miro. Yo Hostia. no lo miro. Hostia. Vale. ¿Vale? ¿Qué ocurre yo por eh? <ríe> Cuando quieras algo de la ciudad, eh, cuando estés en la ciudad y quieras hablar conmigo, me llamas sin problema, ¿vale? Vale, perfecto, tío. Vale. Ver, y ahora ya. Digo, fue... mi, mi, me interesa el Supra mucho. Bueno, vale, ya vamos a hablar del Supra ese. Tú no te preocupes, tú amigo mío, te lo juro, primo. Perfecto, perfecto. Y ahora ya fuera, eh, soy muy grande, eh. Muchas gracias por por lo de cartes, <ríe> por, por estar cuando ha venido el admin y te has puesto en plan, venga, vaya, ya fuera bromas. No, ¿Eh? no, y tengo no. que hacer un par de tuning. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ruidos? Aquí estamos, tío. Eh, espérate, que me voy a cambiar un poco la voz. ¿La voz? ¿Puedo que tocar las cuerdas vocales un poco? Ah, ok, entiendo. ¿Qué llevas en la mochila? Paraguas, comida… ¿Qué pasa, ruidos? haces, cojones? Sujeto, pues, todo, eso, todo se necesita. ¿Has visto cómo me he cambiado la voz o no? Hay gilipollas del martín tío. <ríe> ¿Qué haces ahí? Sí, he venido a ver este Hijo puta, como más reconocido, eh. Hombre, tío. Tu voz es singular. No, hasta luego, <ríe> guapetones. Hasta luego, tío. ¡Adiós! Hasta luego, máquina. Chao. <risa> ¿Y este quién es? ¿Habéis hecho un amigo? El mochilero. ¿Qué? llamaba. Vale, el mochilero. Vale, vale, vale. Se lleva paraguas y comida ahí dentro. Hostia, qué bueno, ¿no? ¿tú eres el super? Yo de todo un poco. ¿Qué pues... pasa, Pedro? ¿A quién, me, ¿A quién me habla? Me he perdido. Enzo. Ah, vale, Soy vale. Enzo Lucas. Ah, vale, vale. Enzo Lucas, perdona. Es que he escuchado ahí el nombre de un infiel y no sabía que eras tú. ¿Quieres que te mueva la droga o no? Me, me gustaría. He, he hablado aquí con mis socios. Pero aquí no, ¿vale? Eh, vamos a montar los coches y seguirme. <risa> vale, vale, lo que tú digas. <risa> no se entera. Pero el de ayer sí, el de ayer a lo mejor lo divido incluso en dos, porque ayer hubo demasiada cosa que hacer, tío. Demasiada puta cosa, tío. Y Luca, muchas gracias por el follow, no lo había visto, tío. Estoy un poco empanado hoy, porque he quedado, tío. He quedado con la muchacha y me voy ya. Pedrico barra baja 23, ahí está. Un solo de guapetones, nos vemos pronto. Mañana no, pero pasado el lunes sí, mañana tenéis vídeo. Un besazo a todos y nos vemos prontísimo.